Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están, traders? Bueno, quería grabar este video. Miren, traders, si lo que usted está buscando es tener resultados rápidos en el trading, yo le aconsejo que mejor no se meta en esta profesión. Y escúchese bien, es una profesión, no es un juego, no son apuestas. Entonces, si usted lo que quiere es generar rentabilidades de realmente exponenciales, tiene que entender que esto es una profesión, es un negocio no es un juego, no es para que usted están devotando dinero, no es para que usted pretenda que al primer mes va a generar grandes rentabilidades, no es para que, es como usted meterse en medicina y creer que entonces ya puede hacer cirugías, cuando en realidad se tiene que especializar en hacer una cirugía, es una especialización, por eso los cirujanos ganan tanto dinero, lo mismo pasa con el trading, en el trading te tienes que especializar y tienes que aprender a encontrar a los institucionales que son los dueños de este mercado no importa la estrategia que utilices, toda estrategia debe de ir de la mano con la estrategia institucional del mercado, de otra forma te estás exponiendo muchísimo al mercado, y es que me dicen, no master, es que yo quiero todos los días generar eh, 100 dólares, algunos les dicen que pueden generar 100 dólares diarios, eso no, es una mentira, y ustedes se comen esa mentira porque tienen esa mentalidad de pobreza, si ustedes entendieran qué son las inversiones, por por eso yo a mis alumnos les prometo un 5% de rendimiento mensual, porque yo me encargo de ese 5% y ningún negocio con el interés compuesto te da un 5% mensual, pero es que no entienden eso, entonces se siguen topando con lo que le llaman estafas porque ustedes no cambian su mentalidad, porque ustedes no se educan financieramente, porque ustedes ni siquiera saben apalancarse con los beneficios que ya han obtenido en su cuenta. Es que no sea, si ganan 50 dólares al próximo trade, arriesgan 75 dólares. ¿Ustedes creen que eso, eso tiene lógica a nivel de gestión de riesgos? Obviamente no tiene lógica, traders. Eso no tiene absolutamente ninguna lógica. Entonces, si ustedes lo que quieren es generar grandes rentabilidades con el trading, tienen que especializarse en cómo encontrar los institucionales que funcionan con la fractalidad del precio. Ahora muchos dicen, es que quiero pagar a un coach. Pagan al coach, me han pagado coaching porque lo he dejado más económico para tratar de ayudar y en vez de cambiar su mentalidad, en vez de cambiar sus hábitos, no me hacen caso. Siguen igual de tercos. Entonces yo jamás voy a dejar otra mentoría tan económica personalizada porque yo gasto mi tiempo ahí, porque la persona que la está pagando no quiere generar una profesión lo que quiere es dinero rápido si usted quiere dinero rápido es mejor que se vaya a un casino es mejor que se dedique a otras cosas o sigan su empleo pero esto es una profesión y funciona a través del interés compuesto puede ser muy variable dependiendo del trader y de las decisiones que tome puede ser variable porque puede estar operando una manipulación mucho más grande entonces para los que quieran generar una profesión me pueden contactar por aquí por interno vemos tu caso por eso yo hago coaching ahora a mí no me interesa realmente nada más sino hacer de coaching a la persona que quiere generar estas rentabilidades que quiere diversificar su capital porque es que ni siquiera los traders en su mayoría los que llevan años saben que es un activo financiero ni siquiera saben cómo diversificar su capital. No están buscando la libertad financiera, están buscando sobrevivir con el trading. Y con el trading no se sobrevive. El trading se genera dinero para generar más capital para invertir en otros activos financieros y lograr la libertad financiera. Entonces traders, ese era el mensajito que les quería decir, lo ando grabando por aquí en la calle porque no me interesa, tenía esa motivación de hacerlo, de transmitirles este mensaje y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y compartir.